Voy a silenciarle la web para que no me Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Y en este video... Les voy a enseñar tres tutor packs. Eh, que son FPS es para que... Bueno, ustedes ya saben de qué se trata el video, así que vamos de un... No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita, por favor. Bueno, vamos con la guapa de partida de ya. Ah, ah. Eh, bueno, este es tutor pack, como podrán estar viendo en la derecha, abajo a de la derecha, eh, se llama Qbit. Que es de 16x16 16, Y es muy bonito como pueden ver Tiene la espada, me gusta mucho Los minerales también son bonitos La juz, todo eso Bueno, les quería hablar de un tema Que bueno, les sigue hablando de hace mucho tiempo Pero al final no lo terminé hablando Porque me dio paja sus videos Y era el tema sobre mi baneo de Twitch Que para los que hayan visto el video de anterior Sabrán que, bueno Yo al principio Dije que eh, Me habían... Dije que me habían baneado de Twitch Porque, bueno Soy menor de edad, tengo 12 años Lamentablemente. Y en Twitch dice que no se puede... O sea, una persona menor de 13 años no puede gestionar una edad. O sea, no puede gestionar un... O sea, básicamente dice que una persona de 13 años no puede gestionar una cuenta de Twitch. Listo. Y que por eso me banearon. Así que bueno, por eso me banearon. O sea, yo no quería que me banearan, pero me banearon igual. Así que ahora... Tengo que volver a pasar de nuevo, perdí todos los seguidores Ya se pone a llorar, ¿por qué se pone a llorar, loco? Porque okay, vamos a hacer un puentecito rapidito acá Claro, mis vecinos están poniendo... Mándame de tu y de hacer el claim, hermano ¡No! ¡Ah! Hermano, ¿cómo se le empieza a jugar? Que si me muero Toma, con chitumane. Pero... Pero... ¡Cachude! <risa> qué Claro, recuerden que no es HDP es KHD, así que bueno. Vamos a hacernos un... ¡Ay, yo soy un weón! ¡Ay, conchete! ¡Ah! Toma, loco, me voy por acá, yo quiero esa weón, pamba, pamba. rojo le pongo TNT, chao, me voy, pam, pam. Qué weón, no sé, se murió. Soy buenísimo. Bueno, hablando de Turpac, eh, la 3D está muy bonita, la lana está muy bonita, el, la bola de fuego está hermosa, hermano. Esta wea, hermosísima. La masada dorada también está muy, muy buena. Oh, hermano, miren la calidad 3D. Yo bro. Vamos a hacer pamba, pamba, pamba, pamba, pamba. Casi me caigo, o sea, se movieron todos los bloques, pero no pasa nada. Pamba, casi me caigo ahí de nuevo, pero lo arreglo a... Bueno, vamos a ir a la base de los azules que tienen la cama... Que tienen la cama. Así que vamos a... Pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, hago un brilli... Es que si me hago un brilli y me estoy arriesgando a partirme las piernas, o a morirme directamente. Chao, te fuiste. ¡Hijo que voy a tapar más. ¿Segundo que tengo en TNT? Tomala. Venga, po. ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Combiadísimo! Estamos Otra segunda partida con segundo pack Es el chine por 16 también. Como pueden ver, ahí están los minerales, la espadita, el hood. La cama es 3D también. Y no sé, la verdad está bastante bonito. Aunque prefiero el anterior, pero este igual está bonito, la verdad. Vamos a hacer pamba, pamba, pamba, pamba. Ah, coño. Bueno, no pasa nada. Total, igual voy a volver ahí y a romperle su maldita cama. ¿Llega a bajar? ¿Soy un hueón? Ay, no, hermano. Me va a irteo caleta, hermano. Me va a irteo caleta. Dios. Puta, que yo soy un hueón con todas las mayúsculas. Ya no, no pasa nada porque yo hago así. Pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba, pamba. Pamba. pamba. ¡Oh! <ríe> no Bueno, hasta la siguiente. Espero que vaya mejor que la anterior. ¿Sabes qué? En esta voy a luchar como nunca. Voy a proteger así la cama y voy a ir con una por el loco. A lo vio, a lo detonado, a lo vio detonado, a lo vio. Lloro, picado, lloro. Mira, me hago un, un Snyder Bridge. Pero.. Bueno, con Vésimo. Tuve que aplicar el modo de Dios ¿Por qué le...? ¿Por qué digo tríjar? Joder, hijo de puta? Te fuiste ¡Listo! Pamba, pamba 多分まあ、 Oye, oh, qué subo, ¿no? bueno, estamos con el tercer otro pack que es Trochu, que se llama Trochu que es 16 x 16 también y es un mapa de Speedway, un mapa muy bueno y bueno, pues, o sea, la tercera partida así que dicen que la tercera es la vencida, así que vamos a ganar esta de una vez por todas para despedir el video bien. Vamos a hacer, vamos a tratar de asegurar más esta partida. Vamos a ponernos, más... eh, vamos a poner la cama de madera mejor, así nos aseguramos más. Concha. Listo eh, rompemos la mochila acá listo, le vamos a, a ir ok, hay un agua, bueno, pensé que se había muerto pero no. no. No, no voy a dejar que se vaya con sus esmeraldas para nada. Así que que venga para acá, porque lo voy a levantar. No. Listo. Casi me muero, hermano. Ahora tengo a estar con Estoy con algo muy valioso que no puedo perder para nada, así que... Voy a ver, me voy a hacer lo más rápido posible sin que nadie me mate. Eh. Creo que no viene nada, así que estoy seguro. Creo. Ok, el agua va a venir con todas las ganas del mundo a matarme. Nos vamos, nos vamos rápido, rapidísimo. Guardamos la melana en, en el chest y me salvo. Me salvo del. ¿La mala? Ok, vamos a hacer esto lo más rápido posible. bomba bomba ¡Puta! No me compré, güey! Quería comprar eso. ¡No! ¡Que soy un hueón! ¡Dios! Menos si ¿sí hago esto. Va. Ya listo, imposible que, que me gane. <risa> no me vas a matar, loco. Chao. Okay, Te vas, loco. Chao. ¿Qué hace loco? ¿Por qué se trata de escapar? Ya. Lo bueno es que estoy muy chetado, así que no creo que muera tan fácilmente. Qué huevo de loco. ¿Se murió? No, creo. Ah, está acá. Ah, tiene fatiga mi mira qué dron. ¿Te fuiste? Concha, concha, concha, concha, no, no, no, no, no, no, no. no hermano, sí. oh, hermano, iba tan bien. Todas las partidas he ido tan bien, pero después la cago. ya la grabo como 5 veces porque todas las partidas me muerto por forma estúpida. Eh, estamos con el Trochu eh, por 16. Racks que pueden ver abajo a la derecha. Como pueden ver, ahí están las minerales, la lana, y la manzana y la espada. Está muy bonito. Este pack no lo voy a mentir, está muy lindo. Pero no sé, si estoy entre este y el primero, porque el segundo, no sé, no me gusta mucho la y algunas cosas como la manzana. Ok, creo que esto es loco un poquito tonto. No sé. Ok, se está escapando, pero no me la va a aceptar para nada. Pero, ok, Literalmente sí. la cago solo. pamba boom. Ok, miren, la cata la manzana, la TNT y la bola de fuego. Pero... ¡Ah, hermano! ¿Por qué siempre me... me, me, la, me caigo con todo, hermano? Es que... voy, voy a ir... Ay, me fue. ¡No, un... ¡Eso es Nader Bridge! Ah, hermano, tenía la espada afilada, ya. Ya tiene mucha ventaja ante mí, porque ya... Con esas dos weas, me quita mucho, ya generalmente me quita como 7 como a 25 ¿no? de weá y yo con 4 le quito 6 por razón me hizo pico en 0 segundos no no estoy culiado esto weón listo lo rompemos, lo rompemos, lo rompemos Vamos a tener una espada Aquí hijo de puta! ¡Los vamos! Uh. Oh A menos no le di la kill <risa> Hermano, creo yo y él, así que... Yo creo que esta partida ya va a ser un GG Aunque no me debería de confiar tanto, pero... Bueno... Yo creo que es un GG Porque... PAMBA oh, PAMBA PAMBA PAMBA PAMBA PAMBA PAMBA PAMBA Pero... Pero, pero, pero... Muchas gracias por ver el video Aunque no lo hayan visto entero Y si tú lo viste entero Gracias por... Ver el video